En Lago Cochico, Guaminí, Complejo Los Tucanes. Bajada de lancha, alquiler de embarcaciones con o sin guía, camping, alquiler de cabañas, proveeduría. Comunicate al teléfono 029 23 65 40 62 en Facebook e Instagram Complejo Los Tucanes.